Bueno, pues al parecer Nelson ya empieza otra vez a sacar nuevas versiones de un turner. La nueva versión, la 3.27.2.0. Eh, la nueva que ha añadido de Navidad, eh, que bueno, que es la típica de todos los años. Lo que pasa es que pues ha añadido bastantes cosas. Ha añadido unas cosas que a muchas personas no les está gustando de la comunidad. Eh, que sería el que ha cambiado pues todo lo que viene a ser el eh, cosas de, de raideos y demás. A mí sinceramente no me disgusta, vale, yo solo voy a decir que no me disgusta las cosas que han metido, aunque yo creo que las va a volver a cambiar dentro, dentro de poco porque mucha gente se está quejando. Pero para mí personalmente me gusta lo que ha hecho, me gusta cómo lo ha dejado. Y ahora ahora nos meteremos en, en materia. A ver han añadido, bueno, lo típico de todos, los, de todos los años, las decoraciones de Navidad. Eh, lo, los regalos estos de que te dan pues, pues eso, los gorritos y demás cosas. Y bueno, lo importante, ¿no? Han cambiado co eh, cosas, las cosas de raideo. Que bueno, han hecho que los Beacons tengan menos, menos luz, es decir, que te suelten menos cosas. Y, y que requieras para hacerlos un detonator Está bien porque al fin y al cabo podías hacer tu juego de pico muy fácilmente. Y ahora que también requieres un detonador, pues es algo que te tienes que gastar que al fin y al cabo, al fin y al cabo cuesta. Un detonador no es fácil de conseguir. Eh, bueno, han cambiado que, que las armas, bueno, la Nicorev y la, y la Dragonfang, que son las más importantes. No he visto las demás, pero he visto esas dos. Eh, han cambiado de low calibre a high calibre así que bueno, eso también está bastante bien porque al fin y al cabo mmm, con una Nikore ya lo tenías todo hecho porque más fácil de encontrar cajas de low calibre no hay, así que bueno, en sí eso también me parece, me parece bastante bien ese, ese cambio, aunque yo creo que eso lo van a cambiar modificando, ya sea o añadiéndoles más balas a la a las crates de high calibre porque al fin y al cabo te lleva solo 20 balas y, y para una nicoré pues vas a necesitar mmm, 10 10 cajas para recargar una nicoré entera pues no sé creo que eso, eso al final lo van a acabar cambiando le aumentarán las balas o, o aumentarán la posibilidad de que aparezcan bueno eh, han multiplicado la la vida de, de las estructuras de Metal y de ladrillo por, por dos, tiene el doble de vida. Han añadido algunas nuevas cosas que la idea es 892 y 800, hasta la 894, que ahora las veremos. Eh, también han, han metido bueno cosas de la Curate Workshop que también lo no quiero ver ahora: eh, un mensaje para los servidores cuando hacen shutdown, eh, unas una advertencias para los, los futuros objetos de la Workshop. No sé, no sé qué será eso. y Ah, bueno, y han modificado los de los del lanzamiento de las granadas. Que eso sí que me gusta bastante porque las granadas en este juego eran una puta mierda. Y bueno, que hayan modificado eso está bastante bien. Eh, no le tengo calidad de. Wow. Eh, las el entonces creo que también la han cambiado. Eso parece. Eh, la han cambiado, es que la han bajado el, el, la vida, en plan, el daño a todas las armas lo de que el, el Horde Beacon salte menos, menos cosas y que, y que además necesitas el detonator Pua. han metido unas cuantas cosas, vamos a meternos, vamos a meternos y vamos a comprobar a ver, a ver cómo va ahora estas esta cosas ah bueno, también han añadido, han añadido los árboles, los árboles estos de navidad ahí estáis viéndolos en la mili que... <risas> Eso. A ver, no está tan mal, porque al fin y al cabo. Eh, son cosas de Navidad, ¿no? Pero. Que sueltan cosas demasiado chetas. Vale, bueno, vamos a coger aquí un poco de madera para. Para colarnos ahí. A ver. ¿Dónde está esto? Aquí. Vale. Eh. Esta cosa... Pues es que esta cosa está más cheta que nada más. La verdad. Tú vienes aquí... Y... Es que... A saber lo que te sueltan estas cosas. Los regalitos estos. No me Mira, una, una matamore. Balas de... De Nicoré. Que está... Está cheta está esta cosa. Pero obviamente eso no se va a quedar para siempre. Entonces, pues... Pues, pues bueno, es, es algo Es algo que tú que tú ves y dices, tío, me voy a meter en un server survival y me voy al árbol ese y me quedo por ahí dando vueltas y me cheto Pero bueno, eso solo va a estar en Navidad Así que cuando se vaya eso, lo de las estructuras seguramente siga igual Bueno, vamos a, vamos a comprobar a ver cómo, cómo o se ha multiplicado el daño de las estructuras, ¿vale? Le han bajado tanto el daño a las armas como, el de, eh, como el, han subido la vida a las estructuras. Así que no sé cuánto durará una pared de metal. Vamos a ver. Vale, creo que por cada. Por cada dos tiros. Oh, por cada. Por cada dos tiros, creo que baja un porcentaje, ¿no? Guau. Wow. Es, es raro, ¿eh? No es por cada dos tiros, es como. No es un, no es un número exacto de, de balas. Vale. Lo he dejado a 45 con 100 Pocas balas, es decir que voy a necesitar Más de un cargador Muy bien eh, Vale, voy a mover esto entonces por aquí un momento Voy a sacarle Esto aquí A ver A ver, vale eh, Voy a sacarle esto por aquí y, sí, como estáis viendo, pues eso, 20, ¿no? Son 20 balas nada más que recargas. Y, puh, es que esto para raidear, ¿qué me va a, me, le va a bajar? ¿Un 10% más? Pua, pues... Pues ni eso, ni un 10% más. Mm, no sé. A ver, ¿es más complicado raidear? Pues sí. Pero... Yo creo que le van a, le van a subir el la cantidad a las cajas de high calibre y demás. Bueno es que tengo que usar casi todo el cargador de dragon Fun para para cargarme una pared de metal y con la de madera. Vale cada tiro quita dos. Bueno. Al fin y al cabo este no está tan mal, ¿no? Porque obviamente es de madera, ¿no? Pero, pero es que hacerte una base de metal ahora mismo es una, es una chetada. Es, es, es una locura. Y las Hellfury. Las Hellfury no sé qué va a usar ahora. Me imagino que, que usará también High Calibre, pero es que como tengas que recargar unas Hellfury, tú flipa! Hay calibre para Hellfury también. ¿Tú cómo recargas una Hellfury? Porque son 250 balas para una Hellfury. Pues 250 entre 20. Te cabe a. 23. 23 cajas. Hay 23 cajas. Eh, 12 cajas. 13. 13 cajas. 13 cajas para, para cargar una, una Hellfury para que, pa que luego haga, haga esto, ¿sabes? que es que, que, que quita muy poco bueno, yo creo que eso lo que quería hacer con esto era más que nada cargarse las la glissbay y las bases bajo el suelo, se las quería, la quería cargar con esta actualización pero al fin y al cabo yo puedo seguir eh, teniendo una base bajo el suelo y además hacer una estructura, porque se puede, se puede hacer aún así no sé, no sé, a ver Está bien, porque ahora a lo mejor tú piensas y dices, bueno, ¿para qué me lo voy a hacer bajo el suelo si, si al fin y al cabo la, las de estos duran más, ¿no? La, las casas y, y demás, las estructuras. Pero, ¿qué quieres que te diga? Es que eso, eso también se puede hacer bajo el mapa. Pues, Coge un flor y, y meterlo todo debajo del mapa. No sé. Eh, a mí me gusta la actualización en sí. Pero creo que el objetivo de Nelson al fin y al cabo no ha... No ha surgido, no ha, no ha salido como creo que él querría que hubiera salido. Porque al fin y al cabo, lo que tiene que arreglar más que nada es el que te metas debajo del, del mapa. No, no hacer eh, que la, que sea más difícil reidear. Que aún así, bueno, ¿verdad? Quiero comprobar... No, eh, Washington. Quiero comprobar cuánto hacen los C4. Porque eh, me imagino que ahora habrá cambiado de... Se habrá cambiado de hacer... Buah, claro, C4 sigue estando súper cheto. Eh, claro, ahora la gente en vez de utilizar armadas de raideo, utilizará C4 y de tonato y además pff, te renta mucho más porque, vale, puede, puede que encuentres una Dragon Fauna y Cores por ahí, pero al fin y al cabo, mmm, eh, aunque la, lo encuentres... Por, uh, por ahí no te va a servir de nada en comparación con un detonatorio 1C4. ¿no? A ver, la vida. Eh, pues, escúchame. Claro, es que la, la han subido. Claro, la han subido la vida a las estructuras de metal. Entonces, necesitas como 13.4 para cargarte una pared. Necesitas 13.4 para cargarte una pared, tío. Esto es flipante. Y la, y la bueno, ahora, ahora compruebo lo que hace en la, en la puerta vamos a, vamos a poner dos a ver si si se, si se suma lo de lo de los c4 no que va que va que va que va que va cuánto 48 en serie como cómo que 48 que espérate Vale. Le ha quitado 50. Vale. 52 le ha quitado. Ya la, los pilares, como que me van un poco igual. Eh, eh, pues, no sé. plan, los de 4 siguen estando bien. Pero. Pero es que la subido un, la, a las estructuras bastante. plan. Hay, hay mucha diferencia en la duración de las estructuras. Aunque al fin y al cabo tú en un servidor puedes, puedes bajarlo, puedes bajar la, la duración y eso se puede seguir modificando y todo eso se puede seguir modificando y puedes hacer el servidor a tu gusto. Pero bueno, lo que se ha cambiado es en general y si tú te vas a meter a un vanilla de, de yo sé, en modo normal, pues además que las armas tienen durabilidad y mientras más veces la uses, eh, menos daño va a hacer, pues al fin y al cabo vas a, te, te vas a como una mierda. Eh, a ver, quiero ver qué han metido en estos piles. Eh. Vale, es que no sé, no sé si esto se graba. Buah, madre. ¿Esto qué es? Eh. Ya me metido unas cuantas cosas, eh. Me unas cuantas cosas aquí. Mm, vale. Pues ni tan mal. A ver, no hay ninguna skin así que me. Que me guste demasiado. Pero no está mal. Bueno, el Neon. Killer fire axe, este no está, no está mal, está guay. No sé, hablando es, que no sé, es que no sé si el, esto llega a grabar lo que viene siendo la, las pestañas aparte, pero bueno, eh, no mucho más. Esto es todo lo que han metido en, en sí en la, la actualización. Ah, oh, bueno, si sí, tendríamos que mirar lo de los nuevos cristales 892 892. Vale, vamos a ver vamos a ver los cristales estos que han añadido. Barra el GIF 892 A ver, 892, 893 y 894 Vale, son, son mini cristales. ¿Cómo? ¡Hala! Venga, ya, son placas. Son placas de cristales. Genial. Como no, como no provocan problemas ya la, los cristales normales, pues, en plan las placas normales, ahora también hay cristales, pues bueno, pues, pues muy bien. Bueno, esto sería todo, ahora sí que sí, yo espero que os haya gustado el vídeo, si queréis más vídeos de un turno ya sabéis darle like y yo lo traeré, de recordar que bueno, que entre de nada sacará la segunda, en plan en un turno 2 dos, el Nelson se supone que iba a ser para principios de año probablemente así que no sé a ver a ver cómo cómo está el otro juego en comparación con este ese juego sigue estando muy bien pero hay cosas que están metiendo que no sé a mí me gusta a mí sinceramente me gusta